...de la mañana, 21 minutos y estamos en miércoles, miércoles... ...con nuestros amigos de Eso es como una mesa de café... ...unos mates de por medio, vamos a hablar con nuestro gran amigo... Paulito Luro, ¿cómo andas Paulito? ¿Todo bien? Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos, eh, llevando con toda esta crisis cambiaria... ...con toda esta inestabilidad económica, con la inflación... ...que el gasoil, etcétera, etcétera... ...la verdad que me está costando más de lo que, de lo que pensaba... ...y vos lo advertiste... Eso hay que decirlo sí. también. ¿no? En marzo Pablo se sentó, dijo, guarda con esto, guarda con esto, guarda con esto. No nos mintió. La cuestión es que la gente también, yo creo, Pablo, que tiene que prepararse un poco para poder sobrellevarlo. A mí me está costando mucho. Sí, bueno, Nico, a ver, eh, la verdad que en su momento fuimos muy realistas, ¿no? Yo creo que en marzo vine, la primera vez que estabas vos y Nancy, uh -huh. del año, dije, íbamos a sufrir tres palabras. Inflación, sí. especulación... ...y un clima político inestable. Uh -huh. Ahora, yo vengo a un mes y vos me dijiste... ...para Pablo, pero dar un consejo directo a la gente... ...¿qué necesita la gente? Primero, que le quemen los pesos de la mano... ...y segundo, que se estoque de comida. Ahora, ninguno de nosotros sabíamos... ...ningún economista, nadie... ...que a los tres días iba a renunciar Martín Guzmán. Claro. Un sábado renuncie un ministro de Economía. Sí. Un sábado. O sea, nosotros transformamos lo normal en algo anormal. anormal. Yo estaba Estamos en Argentina, por yo estaba andando en bicicleta en Reyes y Diego Zuliani estaba en el circo con la familia, para que tengas una idea. Claro, claro. O claro. sea, era sí. un sábado. Ahora, ¿qué produce que renuncie un ministro de Economía un sábado y que haya, que céfalo el país durante dos o tres días sin ningún tipo de medida? que se dispare? El dólar blue. Uh -huh. ¿Ok? A veces nosotros, yo te quiero, vamos a hacer un, un juego, porque a veces la gente no entiende... Porque el, el, la gente dice el dólar, se va el dólar. Mirá, cuando vos tenés una moneda, la moneda tiene que cumplir tres requisitos. Tres requisitos. Tiene que ser una moneda de cambio, en la cual vos puedas transaccionar. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que tener una referencia de valor y una reserva de valor. Vamos a hacer que en esta mano yo tengo un billete de mil pesos. ¿Me sirve para ir a comprar un desayuno? Me sirve, perfecto. Funciona como moneda de cambio. Sí. Ahora, como referencia de valor, si vos te vas a comprar un departamento en Argentina, ¿está en pesos o en dólares? En dólares. Bueno, olvídate. acá ya hay algo que este billete no está cumpliendo. Claro. Y si uh -huh. yo este billete de mil pesos lo pongo acá abajo, lo saco dentro de 30 días, ¿voy a poder comprar lo mismo que puedo comprar no, hoy? No, olvídate. No me sirve no. como reserva de valor. Uh -huh. Ahora, yo te agarro un billete de 10 dólares y te digo, perfecto, ¿sirve para trans transaccionar en cualquier parte del mundo? ¿Me lo toman el billete? Sí. Perfecto, sí. cumple. Como referencia de, de valor, ¿puedo comprar un auto, un departamento, un sillón con dólares? Sí, hoy sí. Perfecto. Por lo menos en Argentina en todos lados, sí. Perfecto. Sí, sí. Y si yo este billete de 10 dólares lo guardo acá abajo, lo agarro dentro de 30 días, ¿puedo comprar lo mismo que hoy? Sí, sí y, y, hasta, y hasta más también, digo. Porque... Ok. Y quiero que seas muy sincero conmigo, ¿eh? delante de la cámara. Si yo te, a vos te permito ahorrar, ahorrar, no invertir, sí. en pesos o en dólares, ¿en qué lo haces? En dólares. Ahí está la respuesta. Porque la gente se va. Ahora, muchos van a decir, Pablo, ¿qué hay que hacer con todo esto? ¿Qué pasa? Veo mucha gente hablando. La realidad es que hay que hacer un recorte duro, como hizo Israel luego de la guerra en el año 84. Israel venía con 500% anual de inflación. ¿Qué hizo cuando asumió el primer ministro? Llamó a todos, los, a todos los ministros y le recortó el 50%. Ahora yo te hago una pregunta a vos. ¿Vos te imaginás a Alberto Fernández sentado con todos los ministros, especialmente el ministro de Desarrollo y de Producción, diciéndole que te voy a cortar el 80% nah, del presupuesto? Olvídate, Olvídate, Polito. Entonces, de hecho, Guzmán se va por, eh, por no, no por una decisión de él, por, por una decisión de otra persona. Eh, y quería, quería, cuando recién hablabas de Guzmán, quería eh, detenerme ahí. ¿Crees que el, el tema de la ida de Guzmán.? Eh, ¿Fue como el, el último empujoncito de la Argentina para terminar de caer en un pozo? La verdad que eh, lo que hizo, especialmente el mensaje que dio, yéndose un sábado mientras que hablaba la vicepresidenta, fue todo un mensaje. Yo creo que fue más, perdón, que digaste un caprichito interno, político, inestable Pero como digo, para mí no, no, no, no por... lo va, no lo va, Alberto. Para mí eh, pasa por otro lado. Sí, sí, sí, sí, sí, un sí, tipo... político, que vos no. lo, lo decías sí, sí, sí, 100% político. sí, A ver. Ayer, por ejemplo, el presidente a la mañana dice que el campo está especulando con el tema de los hilos bolsas. Sí. A la tarde el BCRA le da una medida para que puedan liquidar. A la mañana la ministra se junta con los principales fondos en Wall Street sí. y habla de déficit fiscal. Pero a la tarde anuncian un bono que genera más emisión. Entonces como que, claro, es como que... Vos lo ves afuera uh -huh. y decís, pará, no, ¿para dónde vamos realmente? ¿Qué, está, ¿Qué estamos haciendo? ¿Está bien? Pero bueno, hay que esperar, seguir esperando las medidas, tratar particularmente de la ministra... le le pongo mi pequeño granito de arena, creo que si va por ese tema de déficit fiscal, pero va a ser muy difícil en un país como Argentina, porque fíjate que cuando vos ves en la calle al sector productivo, que es el campo, a los movimientos sociales, y empieza a ser, viste, como claro, algo. Hay, hay, si doy un poquito de acá, tengo que hacer un poquito claro. acá, porque si no. Es... Que, de hecho, fíjate, Pablo, que vos decís, eh, a la mañana dice una cosa, después de que se juntó con Georgieva y compañía, y a la tarde viene y da un bono o un dólar agro. Y después también anuncia un bono para los, los planes sociales. No, es que los aparte, planes a, a, a sociales lo O sea, vi. es como que tenés que compensar, como vos decís, ¿no? Y, y todo ahí el, se complica. El país es como un yenga a punto de caerse claro, todo el día, ¿viste? Claro. Si sacás esta pieza se cae, si pones esta se cae... Este y, es y, y tenés que cumplirle eh, los caprichos a, a todos también, no digo porque eh, Al campo, a los planes sociales, a... O sea, es como que no, no solamente es un yenga eh, que tenés que sacar de acá y tener cuidado, eh, sino que tenés que intentar de eh, calmar a todos, porque hoy, hoy todos levantan la voz. Sí, todos. Y aparte hay que tratar de pasar este agosto por la demanda energética que hay, ¿no? O sea, uh -huh. que todo agosto, recién o sea, en septiembre se empieza a cambiar estos... Para que tengan una idea, estamos gastando más o menos 100 millones de dólares por día. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, grandes países del mundo lo hacen. No, hacen, no hacemos cortes programados. ¿Se entiende? Claro. Uh -huh. Lo podríamos evitar haciendo cortes programados, pero bueno, cómo cae en este momento en la sociedad ese tipo de cosas, ¿no? Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada y la verdad que era tremendo. Yo llegué a ver un local que decía abrimos el sábado. O sea, no tenés precios, o sea, literalmente. Claro. ¿okay? Entonces, hay que tratar lo que dije la vez pasada. No, no no meternos en el día a día de lo que está pasando ahí, empezar a mover los pesos, mover los dólares, lo que tengamos, uh -huh. hacer una economía de guerra de casa. Yo ya lo hice en marzo. A mí, particularmente, que esté pasando estas cosas, y lo digo en marzo, no, no me llena de orgullo. Todo lo contrario, yo quiero que estas cosas no terminen claro. sucediendo. Pero, pero que, es como, como que analista, estabas lo, avisando. Y es que tengo que. A mí me hubiese encantado venir a sentarme con vos y enseñar a la gente a ahorrar, a hacer juegos, pero la verdad es que este año no, es complicado. para ponerte la camiseta y salir a batallar. Claro. Eh, Pablito, eh, conocimos hace poco la, la inflación de junio, la de julio, dice que va a ser más del 7,8 podría llegar a ser... Y va a estar en 8,183. Y más también, eh, y después se hablan de, vos decías recién, pasar agosto, ¿yo te puedo sumar septiembre también? ¿O crees que en septiembre puede llegar a, a calmarse un poco la situación? No, septiembre, octubre, noviembre, estamos en mes de mundial. Claro, ya o sea, noviembre, diciembre, ahora sí. Ahora prepárate si Messi va y arra al peral, ¿no? Oh, olvídate. Por un tema de... Claro, olvídate, olvídate. Seguramente olvidate. durante el mundial se tomen algún tipo de medidas que necesita... Indudablemente. Pues ¿sabes que acá nosotros con, con Nico y Lucho venimos eh, por ahí bromeando y decimos eh, elijo creer. Viste esta, esta frase que decía bueno. Yo me acuerdo que en el 86 cuando digo, en el 78 cuando la Argentina fue campeón no estábamos muy diferente. Viste y, y muchos le decían a Maradona sobre todo en el 86 que es como que fue ese opio de los pueblos, ¿no? Por lo, de, de lo que estaba pasando en la Argentina que fue como una calma sobre todo para la, la, la gente pobre. Bueno, y yo voy a decir elijo creer. En este 2022, con, con el Mundial, ojalá. Digo, sería como una calma también para toda la sociedad. Obviamente no vas a comparar un resultado deportivo con la economía. Pero digo, es como que sería, ahora, coincido con vos, que vos decís, eh, guarda con cierre un penal. No no. Olvídate. Que no, no, no tendría que ser así, porque cualquier país No, no, del mundo, obvio, obvio que no tendría que ser así. ...republicanos en Estados Unidos o demócratas, se matan hasta el último día de la elección. Una vez que ganan, van todos para el mismo lado. Claro. Eso es lo que no pasa en Argentina. Uh -huh. Pero bueno, tenemos que tratar de que se alineen los planetas como se dice y bueno y que empecemos a trabajar un poco juntos todos para empezar a tener un país un poquito... Yo siempre te hablo un poco de las nuevas generaciones, les tengo mucha fe. Creo que vienen con otra mentalidad. Sí. Y, y también eh, para destacar es muy bueno el mensaje que dio ayer eh, Esteban Burlich. Sí, lo vi, El video, vi el video que colgó en las redes sociales. Necesitamos un poquito más de, de ir por ahí, me parece. Sí, está bueno. Sí. Pablo, la gente que quiere contactarse con Valerza, comenzar a acomodar un poquito la finanza, la economía en la casa ahora que estamos complicados, bueno, como puede siempre. charlar con ustedes, puede contactarse. Así es, nos encuentran en todas nuestras redes sociales o en Alvear499. Me pueden seguir en mis redes sociales en arroba LuroPablo. Me pueden hacer todas las consultas, por ahí tardar un poquito, pero las respondo a todas. Uh -huh. Si no, se acercan al Alvear499 de 8:30 a 13 y de 14 a 17, de lunes a viernes. Estuvo el fin de semana, el viernes, con un amigo suyo. Juega básquet. Ah, Y bien, le, ma bien. le manda a su mamá y le manda un abrazo, le manda un abrazo muy grande. Perfecto. Eh, eh, así que bueno, ahí está Valerza, eh, como siempre los miércoles, esta charla que tenemos con Pablo siempre, eh, Valerza después la sube en las redes sociales, así que ahí pueden contactarse con ellos y si no van a las oficinas eh, y la las preguntas son sin cargo, así que está bueno también para sacarse todas las dudas. Gracias, Paulito. Gracias, Nico. Nos recordamos gracias. la semana que viene. Dale, gracias. Ahí está, eh, la gente de Valerza que como siempre nos acompaña todos.